Con tu bodorrio, seguro salimos de deudas. Nadie habló de bodorrios. Tienes razón. Debemos de lograr que el buen Moy se quiera casar contigo. Así que ahorita mismo le llamas y sales con él. No voy a hacer eso. Shh, carnalita. Mientras vivas bajo mi techo, haces lo que yo diga. ¿Eh? Pues ahí sí te fallo, ¿eh? Porque este no es tu techo. ¡Ah! Es de Charlie. ¡Ah! Para tu información, lo que es de Charlie es mío. Mi Charlie, dile que vaya a su cita eh, eh, Mi Charlie, dile que no tengo que ir a la cita Pues sí, también <risa> ¡Dile! ¿Sabe qué? <risa> Voy al baño ¡Charlie! No. ¡Espérate, Charlie, porque luego te las Nacional Monte de Piedad te presenta una promo simple <risa> Llenando su alma de coraje no va a quedar nada de tu maldito cuadro maricos Olivares Corazón Indomable Lunes a viernes 2.30 de la tarde Con las estrellas Todo acerca de los famosos con noticias exclusivas Y verificadas Además los especialistas y columnistas más reconocidos cada semana TV y novelas La revista más leída de México ¡Cómprala ya. ¡Cómprala Porque somos cuidadores Cuidamos nuestra ropa con ensueño Que protege su textura y color lavada tras lavada Dejando un delicioso aroma Ensueño, nuestra esencia es cuidar Todos los días me rifo protegiéndolos. pink tu rutina para unos días de 10. Si te dije que te amaba, te mentí. No sé cómo.